Chicos, dejar un buen like en este vídeo si os gustaría que hiciéramos el sorteo de 100 pases de batalla para la próxima temporada Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal de Mr. de Neox Y gente, oficialmente faltan solo menos de 24 horas para el evento de Fortnite temporada 2 capítulo 2 Y es que parece ser que el dispositivo... El evento Doomsday va a dar comienzo mañana a las 8 de la tarde, hora española. Va a ser un evento absolutamente de locos. Va a haber novedades, recompensas, regalos para todos vosotros. Y además chicos, vamos a verlo en directo. Así que chicos, toda la Neox Army mañana tenemos una cita... A las 8 de la tarde, hora española, estaremos en directo en Twitch Así que chicos, aprovechar e ir a seguirme todos ahora mismo a mi Twitch Porque mañana estaremos con vosotros Y además os llevaréis pases de batallas para la próxima temporada Menos mal que Epic Games ya no va a retrasar más la temporada Porque... ¡Oh, ¡Shit! Desde abril, hermanos Y es que al parecer, chicos, en el día de hoy, esta mañana, hemos recibido varios nuevos archivos dentro de los archivos del juego de fortnite y al ser descubiertos han sido desencriptados y se han descubierto diferentes novedades acerca del evento de mañana que vais a ver en este vídeo y es que en primer lugar tuvimos la cuenta atrás regresiva que ya ha empezado en la agencia desde ayer. Y es que chicos, aparte de eso, se pueden ver demasiadas novedades en los búnkers de la agencia que también han sido actualizados. Y lo que más os va a gustar a todos vosotros cuando veáis este vídeo son todas las novedades acerca de la temporada número 3 que también han sido añadidas al juego. Así que chicos, no os perdáis ningún detalle de todo el vídeo porque esto empieza ya. Amigos... Vamos a ponernos serios Estamos a punto de regalar 100 pases de batalla para la próxima temporada Chicos, lo único que tenéis que hacer para participar Es poner el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite En el momento en que lleguemos a 15.000 personas apoyando el motherfucking código Daremos 100 pases de batalla en directo Chicos, si llegamos a 30.000 personas usando el código... Vamos a regalar 200 pases de batalla para la próxima temporada Así que chicos, queda en vuestras manos que le digáis a vuestros amigos Brother, de Neox va a sortear 100 pases de batalla si pones el código Así que chicos, hoy es un día importante Hoy es el día en el que toda la Neox Army Tiene que poner el código de Neox en la tienda de Fortnite Es un código totalmente gratis Un código que os puede dar un pase de batalla y un código que apoya directamente a la motherfucking Neox Army. Así que chicos, no lo vamos a volver a repetir. Queda en vuestras manos, código motherfucking Mr. de Neox en la tienda de Fortnite. Atentos porque jamás, jamás de los jamases hemos tenido este tipo de información acerca de lo que va a suceder en Fortnite nunca anteriormente. Y es que tiene lógica porque la... Y es que tiene bastante lógica, hermanos, porque todo esto viene porque Fortnite ha retrasado la temporada tantas veces que ya han salido demasiadas cosas a la luz acerca de lo que va a suceder. Amigos, tengo que deciros algo muy importante y quiero que lo sepáis todos y cada uno de vosotros porque es algo que va a suceder mañana y tenéis que estar al día para saberlo. La agencia va a ser destruida. La agencia va a ser como mínimo, si no destruida por completo, dañada en gran cantidad. Y es que parece ser que la máquina del Duncey va a estar causando daños irreversibles al edificio de la agencia. Así que mañana probablemente estaremos aterrizando en la agencia por última vez en directo en Twitch. Así que chicos... Os espero allí a todos. Pero como bien hemos dicho al principio de este vídeo, hemos recibido dos nuevos paquetes encriptados de archivos para este evento. Lógicamente uno de ellos ha sido, de man ha sido desencriptado públicamente para todos vosotros y como bien hemos mencionado al principio del vídeo ya tenéis una cuenta atrás regresiva encima de la agencia lo cual nos indica que ya no va a haber más delays de esta temporada es decir ya no van a retrasarla más lo que indica el contador es una cuenta atrás regresiva hasta el momento exacto en el cual dará comienzo el evento final de esta temporada, por fin tío, por fin hostia. Pero como hemos dicho también antes, no es el único archivo encriptado que ha sido desencriptado públicamente. Sino que chicos, también han recibido una nueva actualización los bunkers alrededor de la agencia. Tal y como podéis ver en pantalla, los bunkers han sido totalmente abiertos. Hablemos ahora acerca de la temporada número 3, ya que muchos de vosotros seguro tenéis ganas de escucharlo. Como bien sabéis, hace aproximadamente un mes se filtró y se reveló que para la temporada número 3 del juego de Fortnite íbamos a tener los tiburones como un medio de transporte o simplemente que los tiburones iban a ser protagonistas de la próxima temporada. No solo fue una filtración la que nos reveló que los tiburones iban a ser parte de la próxima temporada Sino que logramos sacar esa información de diferentes pistas que a lo largo de esta temporada Fortnite nos ha ido dejando, e incluso de anteriores temporadas Puede que finalmente no se trate de un medio de transporte como muchos de vosotros creéis Sino que van a ser puros enemigos que también van a intentar hacernos daño Puede ser que nos hagan daño, puede ser que intenten matarnos, pero al parecer también pueden ser un método para transportarse en el agua de un a unas velocidades impresionantes. Pero hay una cosa que no entendemos del todo y es cómo diablos puede ser realmente un aliado y un enemigo a, a la misma vez el tiburón, no no tiene sentido. Vale, tranquilos amigos, esperar a escuchar lo que tengo que contaros antes de tomar vuestras propias conclusiones. Imagínate que para poder nadar encima de esos tiburones hay que pescarlos tal y como estamos haciendo ahora mismo dentro del juego de Fortnite con los peces normales que nos otorgan salud y escudo. Chicos, de verdad, que va en serio, que vamos a poder pescar tiburones... En la próxima temporada, esto es una locura, pero quiero que me creáis. No solo eso, aparte de pescar al tiburón y podernos subir encima como si fuera nuestra mascota, veremos una animación muy probablemente de cómo nuestra skin se convierte en una skin subacuática. Sí, sí, a tal cual, chicos, como lo habéis escuchado, así parece ser que va a ser la temporada número 3. Algo que está claro chicos y que ha sido filtrado desde hace bastante tiempo es que la temporada número 3 iba a ser ambientada totalmente en una temática acuática o subacuática. Así que eso significará que hay nuevas ubicaciones en el juego y nuevos puntos de interés. ...que van a aparecer en la próxima temporada que ahora en esta temporada no existen. ¿Qué tal si os digo que sabemos los nombres de algunos de esos nuevos lugares? Bueno, hablaremos de eso en un momento. Al ser una temática ambientada en el agua y realmente ambientarla tan bien con tantos extras... ...Epic Games ha tenido una brillante idea. Y es que parece ser que Epic Games nos ha tenido intrigados en la temporada número 3... ...durante toda la temporada número 2. Es una idea brillante desde la compañía de Epic Games. Pero al parecer, según algunas filtraciones... ...podría estar cambiando el nivel del agua... De la temporada número 3 progresivamente Es decir, puede que el primer día el mapa todavía no sea totalmente inundado por completo Y que cada día vaya inundándose poco a poco Eso significaría que este evento final no tendría un final hasta el final de la próxima temporada Y es que chicos, según algunas filtraciones, el mapa podría estar cambiando cada día es una auténtica locura pero sí chicos, no cambiar cada ubicación sino que poco a poco al irse inundando las ubicaciones no serían exactamente las mismas ubicaciones que el día anterior. Es que hablando otra vez chicos de las nuevas ubicaciones que van a llegar al juego, ya tenemos nuevos nombres para las nuevas ubicaciones de la temporada número 3. Y es que al parecer los nombres van a ser los siguientes... Ancient Ruins. Eso significa que va a haber algún nuevo punto de interés con ruinas. Sunny Shores. Una nueva playa al parecer o un nuevo lugar de verano para la próxima temporada. Cascade Falls. Nuevas cascadas de agua van a llegar a la próxima temporada. Y vamos a tener finalmente, ha sido filtrada... Delayer. Y eso significa. La guarida. Así que, chicos, podría estar siendo una de las ubicaciones que ya tenemos en el mapa. ...y que simplemente cambien el nombre. ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría saber vuestra opinión debajo en la sección de los comentarios. Así que preparaos porque la nueva temporada ya está aquí... no solo va a ser la pistola de Bengala lo que va a llegar de nuevo a esta temporada... ...sino que también la skin de Jonesy del tráiler filtrado hace mucho tiempo... Va a ser una de las skins que va a llegar, la llegada del nuevo evento, ha llegado la skin de ciclo a la tienda y es con diferencia una de las mejores skins de la temporada. Chicos, si decidís comprar alguna skin en la tienda de Fortnite, utilizar el código MrDneox en la tienda antes de comprarla y aparte entraréis en el sorteo de 100 pases de batalla. ¿Qué os parece la idea? Nos vemos en el siguiente vídeo. Y acordaros, hermanos, que mañana estaremos en directo. Un besito a todos y... ¡Chao!